utilizar fieltro, eh, silicona líquida, ojitos plásticos o ojitos adhesivos, aguja e hilo y unas tijeras. Para comenzar vas a descargar el molde que te dejé ahí debajo y lo vas a recortar por todo el borde, la parte que dice cuerpo, después lo vas a coser por todo el borde y finalmente lo vas a voltear de esta forma y vamos a proceder a hacer las orejas, entonces yo lo que hice fue que hice cuatro orejas, dos pequeñas y dos grandes, las pequeñas las vamos a pegar al interior de las grandes y va a quedar algo así Y ya cuando tengan el cuerpo y las orejas, vamos a recortar el molde de la trompa del elefante y le vamos a agregar unas puntadas horizontales para crear el efecto de rugosidad del elefante. Van a unir estas piezas y van a agregar los ojitos del elefante. Y vamos a terminar de esta forma el elefante. Y si no tienen los materiales para hacer... Los títeres en paño decorativo, no te preocupes que también los puedes hacer en goma Eva o foamy. Eh, la ventaja de hacerlos con foamy es que van a gastar menor cantidad de tiempo, van a ahorrar tiempo mientras cosen, van a tener únicamente que pegar y listo. Va a ser mucho más fácil, van a ahorrar tiempo y eh, para mi gusto quedan más bonitos los títeres de foamy, Pero igual, aquí les dejo las dos opciones y ustedes decidirán cómo lo quieren hacer. Lo primero que van a hacer es que van a recortar una especie de círculo, pero no van a cerrarlo del todo, sino que van a dejar planito en la parte de abajo donde van a introducir el dedo. Posteriormente van a hacer un círculo que va a ser la trompita del marranito y van a coser un botón y le van a agregar las dos puntadas que ven aquí para crear el efecto de la nariz del, el, del marranito. ubicamos los ojitos donde queremos que queden y vamos a pegar todas las piezas y nos va a quedar algo como esto y cuando ya tengan las partes básicas terminadas van a ser las orejitas del marranito pueden hacer todos de otro color diferente un poco más pequeñas para hacer la parte interna para simular la parte interna de las orejitas del marrano van a unir todas las piezas y les va a quedar terminado su marranito y por último les dejo cómo van a hacer su boquita que el proceso es muy sencillo es, es muy similar a los dos anteriores eh, van a dejar el espacio para introducir el dedo, van a colocar las la, las orejitas lo que cambia acá es que vamos a hacer la trompita con una especie de nuez invertida y en vez del botón que hicimos con el marrano vamos a colocar dos palitos de foamy eh, muy delgaditos, haciendo la vez, las veces de la naricita de la vaquita y van a agregar algunas manchas de foamy los ojitos y listo eso es todo, espero que les haya servido el tutorial, espero sus comentarios sin dudas, si necesitan algún animalito en específico eh, me, me lo hacen saber yo estaré próxima a ayudarles espero que les haya servido y hasta el próximo tutorial, chao chao